En breve, las últimas noticias relacionadas a las neurociencias hoy, 2 de enero. Nuevo tratamiento para VIH. A pesar de que esa noticia tiene meses que se difundió, les compartimos que la FDA aprobó el primer tratamiento para VIH que solo se administra una vez al mes o una vez cada dos meses, dependiendo del paciente. De esta forma, dejarán de consumir una tableta diaria como la gran mayoría lo hace. A pesar de tener algunas restricciones para acceder a este tratamiento, como ser intolerantes a los fármacos que contiene la mezcla o mostrar interacción, con otros medicamentos como la oxcarbazepina o la fenitoína, de esta manera se muestra el avance que se puede lograr al apoyar y realizar investigación, pues tan solo 35 años después de aprobar el primer tratamiento que consistía en varias tabletas al día y una eficacia no tan elevada como los tratamientos actuales, ahora los pacientes no se van a preocupar por el olvido de alguna dosis. Espero que la distribución pueda estar al alcance de todos y siga mostrando los efectos que se han publicado. Posible relación entre la vitamina B12 y el autismo. Según el doctor Albert Mir, especializado en esta vitamina y su metabolismo, basado en una revisión de varios artículos, cita a la vitamina B12, como un factor importante. Según su análisis, aquellos pacientes que siguen un tratamiento con dicha vitamina mejoran factores de su metabolismo que están afectados, y señala que la B12 influye directamente en el correcto funcionamiento de los neurotransmisores. Ya en la vida adulta, bajos niveles pueden generar trastornos cognitivos parecidos al Alzheimer. Por ello cree que sería importante analizar si la mujer embarazada padece un bajo nivel de B12, ya que de ser así y no corregirlo, el bebé podría nacer con autismo.